Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En este capítulo te voy a enseñar cómo se hizo esta espectacular bomba de agua que funciona sin electricidad En lugar de eso, esta bomba funciona con la energía potencial con la gravedad y la dos pedazos de cartón los cuales voy a pegar con silicona caliente para poder usarlos para poder para que queden bien duros y generar así una base bastante resistente para mi proyecto a esta botella le voy a hacer un hueco en la tapa Puedo utilizar esto o algo caliente Pero hay que tener mucho cuidado Esta manguerita es una cánula de oxígeno Acá hay otras mangueras Transparentes que se pueden conseguir en el mercado Así que le voy a quitar la parte de encima con mucho cuidado de no cortarme Tenemos esta tapa Tenemos esta tapa Y le voy a meter la cánula por el huequito Voy a toda El otro lado tiene algo Ahora voy a sellar con un poco de silicona Esta parte de la botella la voy a recortar Con mucho cuidado y voy a colocar los dedos debajo al cuchillo, despacio, con calma. Con silicona voy a pegar dos palitos de balso que van a sostener el experimento. Voy a recortar un trozo lo suficientemente grande de alambre dulce Y lo que voy a hacer es sujetarlo con unas cintas aseguro la parte de abajo con una cinta después voy a pegar la cánula al resto de la estructura ahora con esta agua con colorante a probarla No funcionó El cartón se dañó con el agua Así que tuve que cambiarlo todo Conseguí una tabla que es más resistente al agua Y volví a hacer todo todo el sistema Esta vez le agregué otras botellas para aumentarle la presión y con ello poder mover más. Quizás esta vez sí funcione como una máquina de movimiento perpetuo. Vamos a probarla. Uno, dos, tres... sigue funcionando estamos viendo agua acá la recarga la misma agua cae Aquí tiene una pequeña fuga ¡Apúntele bien! Se paró. ¡Holy <tose> shit! ¡Hasta la boca! Intento. Ay, ¿sabes qué me faltó? ¿Qué? ¿Quién era este? Esta vez sí está funcionando, como ven? ¿Cómo ven? Está realimentando el circuito Parece que no baja de nivel Wow Veamos este de acá Este parece que Sí está bajando un poco A ver que definitivamente está aumentando creo que es este sí señoras y señores como pueden ver aquí este otro sí ha bajado de nivel ya está casi por debajo de la raya vamos a colocarle más acá sigue alimentando sin ningún problema la misma velocidad wow pero este otro se está agotando como pueden ver acá está empezando a crecer y ahora sí paró paró un poco si sí, la ayudamos un poco Este ha sido un experimento Muy divertido, muy largo Y muy interesante Desafortunadamente no pudimos lograr La máquina de movimiento perpetuo Pero logramos algo Que medianamente funciona. Entonces, se comienza a llevarlo. retroalimentándose, señoras y señores. Como podemos ver, hay un chorro continuo. El otro la otra botella ya está vaciándose lentamente gracias a la presión del aire que se está generando acá. Es hermoso señoras y señores. Aunque este lado está bajando poco a poco, lentamente. Si agregamos un poco más veamos qué ocurre. Tenemos un chorro un poco más grueso. Pero funciona igualmente. ¡Wow! No es maravilloso muchachos. Es maravilloso experimentadores. Como vemos este de acá se está llenando Poco a poco Este otro que tenemos acá acostado Se está llenando de agua Ya está comenzando a parar Ya paró, voy a colocarle más Y como vemos pues ahí funciona un poco Pero ya, ya paró Como vemos a este lado Ya se formó un tapón de agua que no permite que siga fluyendo el aire que es el que creaba la presión que hacía que el agua subiera cuando coloco agua acá el agua comienza a llenar esta cavidad esta botella ¿qué pasó? <risa> y con eso eh, aumenta la presión del aire la cual se transmite por esta manguera todo ese aire de compresión y hace que el nivel del agua baje Y el nivel del agua dentro de la manguera que está dentro suba Cuando sube lo suficiente puede retroalimentarse Listo Así es como funciona esta máquina Quizás no funcione perfectamente pero funciona al menos durante un rato si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.